Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y ojos y orejas y bocainares. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y ojos y orejas y bocainares. Cabeza, hombros, rodillas y pies.